El Birdog es un ejercicio de extensión cosofemoral y escapulomeral contralaterales que se utiliza para el fortalecimiento de la musculatura lumbar y torácica, así como para la musculatura extensora de la cadera. Es un ejercicio que requiere el control de diversas variables para su correcta ejecución. La mirada debe de dirigirse hacia el suelo para permitir una correcta alineación de la lodosis cervical. La extensión de la cadera debe ser aquella que nos permita alcanzar una posición horizontal. En la ejecución del ejercicio hay determinados errores que debemos controlar. Uno de los más comunes es adoptar una postura inadecuada con la columna vertebral, bien porque se aumenta la cifosis dorsal o bien porque se aumenta la lordosis lumbar. Otro error que se suele cometer con frecuencia es que en un intento de elevar la pierna de forma excesiva se produce una inclinación de la pelvis.